En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino te servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Sólo entonces dijo Jesús a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en espíritu. Jesús se conmovió en su espíritu y se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿cómo lo quería? pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que éste muriera. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa dijo Jesús, quitad la losa Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús les replicó, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Entonces, quitaron la losa, «¿Jesús?» Levantando los ojos a lo alto dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó potentemente, «Lázaro, sal fuera». El muerto salió a los pies, el muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.